¡Sí! ¿Bien? Aquí están los botones. ¡Va a salir! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Toma esa reina naranja! Chicos, cómo estáis? Estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en el Mario Galaxy. Eh, eh. Vamos a seguir por donde íbamos. Aquí está Mario. A ver. A ver. en este archivo a ver y vamos por aquí sí, bueno. aquí apareció este que no sé y vamos por aquí de pronto apareció ese glotón vamos a seguir ¿cuántas cuánta feria este botón que no tengo su placer entonces pues vale nada más pues vale aquí estoy y voy a ay no que he perdido ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí lo conseguimos, pues este también. Ese todavía no, pero no sabemos cuántas se los hay que conseguir. Y, y vamos por este. Y también por este, el de vos, eh. a ver, bueno, Yeah. <laughs>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 Bueno volvemos a ello. Lo logré. woohoo una nueva galaxia a ver, ¿cómo va? Sí. ¡Listo! Wow. ¡Se ¡Me pichón! Voy a intentar esta. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El, el hombre! ¡Es una tontería Ay. ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Que se gane este... ¡Que se gane este suelo! Por eso se llama así. Porque es... Uy, me siento como es no sé. una cosa. Una cosa, guardeja. Uy, conseguí pasar. que ir allí, tenía que haber entrado. ¡Vida, <tose> toma ya! ¡Bien! ¡Ole, ole, ole! ¡Toma! ¡Y eso de Oh, oh, ¡Ninja!